Bienvenidos una vez más a la Peque conquista, otra semana más, otro jueves más, que el Señor nos trae una palabra maravillosa y se ha titulado Los dos cimientos. Esta vez el Señor nos lleva al Evangelio, San Mateo capítulo 7 del versículo 24 en adelante. Una palabra maravillosa que el Señor nos quiere decir, ¿dónde estás realmente cementado? ¿Estás, estás cementado en la roca o en la arena con, con Cristo Jesús? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cristo Jesús o el mundo? Entonces... El Señor nos lleva a, una vez más al, al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24, y, y comienza. Dice cualquiera, repite cualquiera conmigo. Pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, repite, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó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 Porque, la, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta, esta parte, este versículo es maravilloso porque eh, dice, hablaba con autoridad, sabía lo que estaba diciendo, no como los religiosos hoy en día. Es por eso que el Señor nos dice cualquiera. Y, es, y el Señor cuando nos pone a leer una palabra, nos pone a escudriñarla, profundizarla, porque cada palabra tiene su significado, lo hemos hablado. ¿Qué significa cualquiera? Cualquiera significa persona o cosa indeterminada que, que lo haga cualquiera, pero pronto, que, que ese cualquiera que, que al momento que se le dice algo y se le doctrina de algo como eh, la palabra de Dios, tiene que hacerlo, tiene que haber un cambio en esa persona. Y en el nombre poderoso de Jesús, pues que me oye estas palabras y, la, y las hace, y hace viene de hacer, que significa... En el sentido de fabricar, ma, uh, manufacturar, se usa en, el, en, el, en este último sentido de construir, producir cualquier cosa de los actos creados de Dios. Entonces recuerda que ese hacer es fabricar, construir, hacer, nos está diciendo el Señor. Le compararé una vez más. Ese compararé se usa mucho especialmente en las parábolas. El Señor siempre compara una, a algo para que la gente eh, pueda entender. Y recuerda que las parábolas no eran para todo el mundo. Y a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces cuando el Señor hablaba, ese, ese comparar esa parábola, el Señor estaba diciendo, bueno, te estoy dando un mensaje. Y, y ese mensaje yo sé que tú lo vas a discernir porque tú estás en el espíritu, pero si estás en la carne, como lo hemos hablado, no lo vas a entender, como muchos no lo entendieron. Muchos seguían a Jesucristo porque porque les daba de comer, más, más no porque querían estar con Jesucristo. Y continúa diciendo, diciendo eh, diciendo, lluvia, descendió, descend, perdón, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Qué hermosa palabra es esta. Entonces cuando está diciendo descendió lluvia, Descienden muchos problemas, descienden muchos conflictos, descienden de pronto, estás parando por ese desierto y vinieron y soparon vientos, esos, esos problemas, esas cosas que a veces tú no entiendes ni entendemos al Señor porque el Señor no, no, no, no, no estamos aquí para entenderlo sino para que sigamos sus designios y es por eso que nos dice y golpearon contra aquella casa, nos puede, el enemigo puede tirarnos dardos porque estamos eh, vestidos con esa armadura de Dios. Con ese yelmo, con esa coraza. Cuando tienes ese yelmo, no va a entrar maquinés porque hay oración, ayuno y oración. Y golpearon en aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es, ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Cuando tú estás fundamentado sobre la roca, el Señor te está dando un, un respaldo maravilloso. Y hay un hermoso proverbio que el Señor nos dice, nos dice en, esta, en esta misión de este jueves, de esta semana. El necio muestra. Enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Te podrán decir muchas cosas, te podrán criticar tu propia familia, tus amigos, tus vecinos, la, la las personas que están alrededor tuyo. Pero tú eres esa persona prudente y recuerda que prudente viene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado. Escucha esto de forma justa y educada con cautela, con moderación, con prevención y reflexión, con sensatez y con precaución para uh, evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. Entonces, si tú eres esa persona prudente que está edificada en Cristo Jesús, te digo una cosa, como lo dice ese hermoso proverbio, Necio muestra enseguida su enojo, es cuando tú no estás sobre la roca, porque tú estás... Eh, que eh, haciendo lo mismo que Cristo ¿qué haría Cristo en ese momento? está siendo prudente está callando, está tomando su cruz está siguiendo a Él y es lo que te invita el Señor que seas prudente, que estés edificada o edificada sobre esa roca que es Cristo Jesús que tú estés copiando al ejemplo de ejemplos Señor de señores, Rey de reyes de nuestro amado Jesucristo y que tenemos al Espíritu de verdad, que nos guía y nos enseña a ser prudentes. Y mira que continúa diciendo, pero cualquiera, vuelve a decir cualquiera, recuerda, cualquiera es el que quiere hacerlo, el que quiere tener esa transformación, que me oye estas palabras y no las hace. Recuerda que cuando el Señor dice, me oye estas palabras, cuando tú escuchas la palabra del Señor, cuando tú las oyes y no las haces y no construyes, y no las pones en obra, mira lo que pasa. Le compararé, y recordemos que compararé se usa mucho especialmente en, en, en las parábolas, lo está comparando con esto, a un hombre insensato, que es una persona insensata, mis hermanos, viene del latín insensatus, y significa que no tiene sentido común, que no piensa bien, porque está aquí en su pensamiento de hombre, porque se está dejando maquinar por el enemigo, está abriendo esas puertas al enemigo. Entonces... Una vez más, si tú estás cimentado en la roca, que es Cristo Jesús, no hay enojo, no hay insulto, sino que, como dice este hermoso proverbio, el prudente pasa por alto el insulto. Tomamos esos cinco minutos, tomamos aire, pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría en el nombre de Jesús y vas a ver que ese es el arma más grande y poderosa. Eh, para pelearse necesitan dos, y tú no vas a ser cómplice de, de de, de construir esa casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y suparon vientos, y dieron como ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Como lo puedes ver en estos momentos, en esta imagen, mira cómo esta casa se está destruyendo. Se creía que iba a ser fuerte, se creía que se iba a ser fortalecida, y mira cómo vienen los vientos, vino el agua y se la llevó, porque no está en Cristo Jesús. Si tú estuvies, si esta casa estuviera en la roca, no, no le pasaría lo que le está pasando como estás viendo en estas imágenes. Mira cómo el Señor es de maravilloso. Mira cómo el Señor te está hablando a lo más profundo de tu corazón, porque en ese hay otro proverbio que dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Cada vez que tú escuchas la orientación del Señor, cada vez que tú te guías por el Señor, cada vez que tú tienes esa oración, escuchas su palabra, es porque el Señor te está doctrinando, te está enseñando a morir ese viejo hombre y no a tu propio orgullo, a ese propio yo que, ni, que cada día necesitas morir, a ese yo, a ese orgullo y hacer la voluntad no tuya, sino del Padre. No buscamos títulos, sino darle la gloria y la honra al Señor. Santiago 1.5 nos dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, escucha esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Tú necesitas sabiduría, pide al Señor. Clama al Señor. Jeremías 33.3. Clama a mí. Clama a mí, yo te mostraré. Clama, por eso es sabiduría. Pide, Señor, dame esa sabiduría para estar en ti, en Cristo Jesús, que es el fundamento de mi vida, de mi hogar. Pídele. si tú eres ese varón, Cristo Jesús es el fundamento, que hay estos devocionales. Mujer, si, si tu varón no es conocedor, te dé sabiduría al Señor para que ese hogar sea eh, fundamentado en esa roca que es Cristo y Jesús. Ya para terminar, mis hermanos, en esta palabra maravillosa de los dos cimientos, Romanos 14 y 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, que es Cristo Jesús. Una palabra maravillosa que nos trae el Señor. Y esta palabra, mis hermanos de cristianos en la gloria, que ya terminando esta hermosa parábola nos dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. porque qué? ¿Qué? Él tenía la sabiduría de quién? Del Padre. Porque del que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y si tú no has conocido al Hijo, hay un problema. Te pido, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, Aba Padre, que tú seas llenando a estas personas de sabiduría, Señor, para que te conozcan al Hijo, para conocerte a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y el último versículo maravilloso porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Tú cuando has pasado esos procesos, tú cuando realmente estás cementado eh, en Cristo Jesús, sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la gente se va a maravillar cómo se glorifica el Padre a través tuyo. Y es por eso que cuando la gente te mira y dice, wow, ¿qué te han hecho? Y tú vas a responder, ese Dios vivo de poder que dio a su Hijo y que tengo el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, me ha transformado, me ha hecho un hombre, una mujer nueva. Cristo Jesús, tengo un, un hogar fundamentado en la roca. Cualquier problema que pase, sabemos que ese Dios nos va a proteger en el nombre poderoso de Jesucristo. Jesús y terminando, y no como los escribas, no como el hombre que te prometen, no como el hombre que te dice, haz esto, haz aquello. Y en el, en el primer momento de esa prueba, todo se acaba, todo se destruye. Porque pusiste la mirada, fue en un hombre más no en la roca, que es Cristo Jesús. Te invitamos a que nos sigas en, nuestras, en nuestra página de Facebook, YouTube. Dale un like, eh, suscríbete, pon comentarios. Tú estás, escríbenos, dinos, ¿en qué estás cimentado? ¿En la roca o en esa arena? Y que Dios te continúe bendiciendo y siempre, dale la gloria, la honra al Señor. Bendiciones.